Pasado de todo ya no sé qué hacer, el tiempo se me agota, no sé si saldré. Está en debo retirarme, pero el tiempo sigue pasando y yo atorado en el game. Ya Dime por qué tuve qué hacer el qué? se sintiera sin nada una y otra vez Espero que estés bien Con quien sea que estés Solo espero que te dé Lo que yo no pude ver ¿Para que soñé? Solo me la obstiné Pero fue mi culpa Por haber creído que Que eras diferente Que podía en ti creer Que podía depositar Que mi confianza y fallé Es un todo Y no sé qué hacer. El tiempo se me agota No sé si se esta Este miedo antes Debo retirarme Tiempo sigue pasando y yo te voy a dar bien Y ahora dime por qué Tuve que hacer el que Se sintiera asignado ya de una y otra vez Espero que estés bien, con quien sea que estés Solo espero que te dé lo que no pude, ver. Pero para que soñé, solo me lastimé Pero fue mi culpa por haber creído que eras diferente, que podía en ti creer Que podía depositarte mi confianza y fallé Ya no vuelvo a creer, ya no vuelvo a creer Pensar que te basta un par de meses para estar bien No no vuelvo Vuelvo a creer, no no vuelvo a creer y solo fue una semana para verte con quién, no no vuelvo a creer, no me vuelvo a creer, no me vuelvo a creer, no me vuelvo a creer, no me vuelvo a creer, he pasado de todo y ya no sé. Pero que estés bien, aunque un Solo espero que te den no la